Muy buenas tardes, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración en los Estados Unidos. Y hoy vengo a hablarles de la situación cubana. Muy difícil hoy día, desde ya hace dos años que el expresidente canceló el programa del pies mojado, pies seco. Todo ha cambiado para esa comunidad, la cubana. Y hoy vengo a hablar precisamente sobre el programa de Visa Parol, un programa que hasta la fecha ha traído 20 mil cubanos aproximadamente al año a los estados unidos lamentablemente este programa sigue suspendida no hay movimiento hacia allá hay mucha confusión mucha gente alegando que uno puede ir a guyana a solicitarse ir, siendo procesado para este programa pero no es así yo pronto traeré a ustedes información sobre las novedades con respecto a este programa pero para que sepan totalmente suspendida hasta el momento. Muchísimas gracias.